La última vez que supe de ti, lo vi todo gris No llamé, no escribí, nunca supe qué decir, si sí. Te conocí, desaparecí, no sé si escribir Hoy no sé quién fui, doy más de lo que ti me mata la memoria que maltratas El soñador te ata a dormir sin realizarte Actúo como un novato, mato por lo que me mata Me ato a tu cama, me ha tocado atormentarte Y qué importa no lo te que hagas y si todo lo que sale bien al dar el cielo nunca sale conmigo Ya no sé cuánto valga, el tiempo se malgasta Muero lento pero atento a tu recóndito camino Miles de incógnitas, son frases pedagógicas Me enseñaste ciencias básicas en el, en el amor Yo busco mi retórica, convencerme de no orbitar En tu órbita cayó por no gritar este dolor, hoy quiero cambiar esta situación, convencerme de que solo he sido yo, para morir entendí que me no hace falta atormentarte en el camino y yo. rescatando todo lo que se perdió, añorando las caricias que me dio, decidir es lo correcto, nunca te quedes quieto en todo tu recorrido El recorrido está libre, no desaparecerá Pero camina el camino Se hace al caminar Porque con atormentarnos? Con recuerdos tan pesados Ya lo pasado, pasado, te han pisado sin pie Y es que prefiero ser como un líder hacer todo un jefe El juego que me incendio Pues mi Jota era tu F La partida está perdida Si la vida se malgaste. Y tu herida está dolida Por miras No vengo con temáticas Solo quiero expresar que Quiero comerme el mundo Pero me hundo en soledad La vida me hizo Jaque y mate a mi ángel Ya que no quedaba nada más Que llamas que no daban para más oh, ¿Qué quieres contarme? Dime algo interesante y diferente a los demás oh, Te responderé cortante y distante Para no adentrarme a un juego más Hoy quiero cambiar esta situación Convencerme de que solo he sido yo Para morir entendí que me no hace falta Atormentarte en el camino Y yo, rescatando todo lo que se perdió Llamó las caricias que me dio, decidir es lo correcto, nunca te quedes quieto en todo tu recorrido. El que calla, no siempre otorga Es que a veces cansa más el intentar Hablar, no soy el único Que prefiere a su público, en vez de Algo patético, ridículo, sin pudor. Me canso, y todo se me está Haciendo pedazos, de qué sirve el momento Si lo tiro, mejor paso De pensar en eso, me enfoco en todo lo que hago Quise hacerlo a mi manera, sin temor A mi fracaso, un lapso de cobardía Ya no me detiene, el trazo Que marco, cada día se sostiene De un brazo, que cuenta glorias, penas Y alegrías, y es que eso en esta Vida, normalmente va y bien Así que no me preocuparé más Lo vivo como un juego. El recuerdo de estar vivo Viene con el dolor Pensa en suicidio Pero para matar a mi alter ego Me odio Pero por lo que te hice sin serio hoy, hoy Quiero cambiar esta situación Convencerme de que solo he sido yo Para morir Entendí que no hace falta Atormentarte en el camino Las caricias que me dio decidir es lo correcto nunca te quedes quieto en todo tu recorrido